Plan? ¿Cuál plan? ¿El de Harry? ¿Qué? No, no, no el plan de Harry, el de la cuerda y la bolsa. ¿Y por qué me gritas? ¡No te estoy grit. ¿Recuerdas el plan? Sí. Cuando el príncipe venga a la cama... Le pones la bolsa. Exactamente. Los roba chicos roban al chico. Eres un genio. Así es. Puerta abre. Bien. El príncipe entra en la bolsa. La bolsa sale por la ventana. Ajá. Subimos por la cuerda. Puerta cierra. Sí. Todos a la camioneta. Y desaparecemos sin que se enteren. Hermoso plan, Mark. Elegante y simple a la vez. <risa> Ahora vamos a ensayarlo a la bolsa. ¿Por qué tú métete a la bolsa? Pero yo soy el jefe. Métete, verá. Yo no me quiero meter. Vera, métete, por favor. No me dijiste que iba a meterme en la bolsa. Porque era una sorpresa. Va a ser divertido. ¡Pero Uy, es que eso se no se me lido. gusta! <risa> ¡Ventana, abre!